Salió cara y también es muy fina Es reconocida, no es cualquiera de la esquina Nosotros llegamos y prendemos toda la party Acabando viajamos y llegamos a Miami Soy como maluma pero con más de cuatro mami Llegando al hotel tú te pones pa' mí Nosotros llegamos y prendemos toda la party Acabando viajamos y llegamos a Miami Soy como maluma pero con más de cuatro mami Llegando al hotel tú te pones pa' mí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 Te quiero ver todita, esa nalgota Te gusta ir todo el día lo los Ya alrededor las tres, empieza a perrear Te gusta bailar intenso Te hago la donde pegue para disfrutar eso Mamacita, te apetezco Te damos todo el día hasta que se nubre el cielo Chiquitita bonita, ponte pa' atrás que Te quiero ver todita, esa nalgota Te gusta ir todo el día lo los Ya alrededor una las tres Si te tapeteco Le damos todo el día Hasta que se nubre el cielo Lil Spock, yo Dímelo, Search Yo